Hola a todos, mm. hoy 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, quiero hacer mi pequeño homenaje a, a esta antorcha que parece inerte, pero como digo en este mi poema, no lo es, se titula el micrófono. Esta antorcha, como dices, es solo un simple micrófono, frío al tacto de mi mano, inerte cuando lo toco, pero posee una magia. Al encender su luz roja, echa las voces al aire y navegan entre ondas. Nos lleva a otros lugares, enciende otras antorchas. Esos son los corazones que escuchan entre las sombras. Nos une aún sin vernos, estamos entrelazados. Tú que me oyes, amigo, ¿no te sientes a mi lado? Da consuelo al que está solo. Y acompaña al gran oyente. Ya no parece esta antorcha ser un micrófono inerte. Un beso para todos.